Programa sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida en su modalidad de encuentro, esta vez con la escritora y promotora cultural, Katia Arjona. Hace tres años, en septiembre del 19, fundó el club de lectura Casa Lectura. Desde entonces ha compartido con la comunidad Diferentes Géneros Literarios, un sinnúmero de libros leídos, ha realizado más de 50 entrevistas a escritores locales e internacionales, a emprendedores literarios. Actualmente se encuentra promoviendo la literatura en todos los rincones y espacios posibles. Ha colaborado en artículos escritos en medios impresos con temas de actualidad. En el año 2021 obtuvo el primer lugar en el concurso de historietas Creyendo en Panamá, categoría adulto, sobre el valor de la solidaridad. Recientemente publicó su primer libro, Historias para compartir un café, que es un compendio de 30 relatos cortos, y frases temáticas para acompañarte en momentos especiales. Narra lo que sintió en la pandemia el año pasado, donde su mundo se puso al revés. Ha sido voluntaria en Cuentacuentos, siempre lleva libros de literatura a rincones donde más lo necesita. La semblanza de nuestra invitada, Katia Arjona, Estará a cargo de Excel Osorio, creadora desde hace tres años del blog literario Entre Nosotros, Un Café. Fundadora del club de lectores Tertulia Cultural. Miembro de la Sociedad Cultural de Lectores en Acción y Grupos de Lectores de Panamá. Directora de la librería virtual que lleva el nombre del blog en no librería como ustedes Excel. Muchas gracias, señora Rosemary, eh, y bienvenidos a todos los invitados. Katia, un placer estar aquí contigo, que me hayas pues dado el honor de, de poder conversar esta tarde contigo. La señora Rosemary eh, dio brevemente algunos comentarios sobre tu biografía. Eh, quiero leerles eh, un poco más sobre lo que es, lo, es la biografía de Katia Arjona, para que la conozcamos como persona, como profesional y como promotora literaria, y ahora como escritora. Katia Arjona, licenciada en Administración Pública en la Universidad de Panamá, con maestría en Administración en Recursos Humanos en Lindenwood University, St. Charles, Missouri, y posgrado en Administración Ágil de Proyectos en ADEM. Ocupó primer puesto en su promoción en 1995, siendo valedictorian en la graduación de administración pública, obteniendo una beca para estudiar su maestría en San Luis, Missouri. Es, como todos sabemos, apasionada a la escritura y la lectura. Madre de dos adolescentes, ha trabajado más de 15 años en temas administrativos, servicio al cliente, organización de eventos. Le encanta trabajar en proyectos creativos, el baile, la naturaleza y compartir con otros lo positivo de la vida. Ha realizado trabajos de voluntariado, como mencionó la señora Rosemary, con organismos como educación financiera dirigida a escuelas públicas, cuenta cuentos sin fronteras para niños y familias refugiadas y Fundación Latinos. También todos la conocemos mucho porque fundó hace tres años el club de lectura Casa Lecturas. Y desde ese entonces, pues, ha compartido con toda la comunidad literaria diferentes géneros, con un sinnúmero de libros leídos. Muchas entrevistas realizadas, más de 50. También, pues, ha colaborado con artículos escritos, eh, con cursos de historietas creyendo en Panamá. Recientemente, publicó su primer libro, Historias para compartir un café. Se considera una persona creativa, dinámica, soñadora y que desea hacer cambios positivos en otros. Su frase favorita, la perseverancia, es el secreto de todos los triunfos, de Víctor Hugo. Katia, bienvenida y unas palabras de, para, para iniciar esta conversación que sé que vamos a, va a ser muy amena la tarde. La verdad es que me siento muy emocionada. Ante todo, gracias a Rosemary Tapia, eh, me siento de verdad, eh, como un sueño, porque hace, como, eh, iniciando los casalecturas, tengo que decir que ella fue mi primera invitada, y ahora, pues, estar dentro de su programa, pues, me, me hace sentir tan emocionada. Y gracias, Excel, pues, por, también por presentarme. Eh, definitivamente que, como le dije hoy a mis hijos, en cada momento de tu vida, uno sabe cuándo va a vivir ese sueño, y yo lo estoy viviendo a plenitud, a través de las letras y la literatura, porque yo creo que yo tengo un antes y un después. Así que muy feliz de estar con ustedes y, y bueno, aquí estoy para poder conversar sobre lo que nos apasiona a todos. Gracias, Katia. Sí, va a ser una, una conversación bien interesante. Queremos empezar a que nos cuentes un poco cómo tú te iniciaste con la lectura, más o menos tus inicios en este tema de literario, en lo que es la, la lectura. Bueno, yo recuerdo cuando tenía entre 6 y 7 años, eh, mi mamá siempre me decía que... que yo tenía una mecedora chiquita, eh, allí me sentaba y uno de mis primeros libros fue la Biblia. Eh, siempre leía la Biblia y poco a poco fui eh, incluyendo otros, otros libros como los cuentos clásicos, ¿no? Me, me encantaba ver los dibujos enormes, eh, los cuentos de fábulas, los cuentos de Tío Conejo de la tío Tortuga, todo todo que tuviera como una enseñanza. Pero poco a poco esas historias me envolvían. Ella, yo era pequeña y después llegó la adolescencia. Y en la escuela, en mis tiempos, siento que no lo disfruté tanto porque eh, yo estaba como leyendo y estudiando para obtener una calificación. Y era como más la presión que tenía siendo estudiante. Ya cuando después eh, estuve en la universidad, fue lo mismo. Y cuando trabajaba, pues, uno, uno leía en el momento que tenía oportunidades, pero siempre me gustaba estar rodeada de libros. Yo estaba en la biblioteca, en las librerías, cuando hice mi tesis, yo era como ese ratón de biblioteca, pero no, no estaba leyendo por placer, estaba leyendo porque tenía que hacer alguna obligación. Y por eso digo que ahora, después de, porque cuando yo eh, creé o se me ocurrió la idea de hacer el club de lectura, siento que allí empezó una nueva Katia lectora. Bueno, eso es lo que podemos hablar ahora, no pero eh, ya puedo decir que puedo leer, leer un género que me guste, que ya no tengo esa presión, la presión me la pongo yo, y puedo descubrir nuevas historias, eh, veo otros detalles, la narrativa, los personajes... Y, y bueno, en la disciplina y la organización de leer es lo que ahora tengo en, en mi vida y me siento muy feliz por eso. Bien interesante. O sea que fue poquito, poquito y dependiendo. Siempre uno empieza como por la escuela, ¿no? Eh, en, este, en este caminar de tu vida literaria como lectora, ¿cuál fue el primer libro o el libro que más te impactó y por qué? Sí, uno de mis primeros libros me acuerdo de María, de Jorge Isaacs, me, gustó, me gustaba mucho porque eh, combinaba ese tema del romance con lo, con lo triste, lo trágico. Esa combinación de la tristeza con, con el romance siempre me ha llamado la atención. Eh, el diario de Ana Frank, pues todos lo hemos leído. Eh, sabemos que ese libro lo puedes leer en cualquier momento de tu vida. Eh, me gustaría leerlo hoy día nuevamente. Eh, Cien años de soledad. Creo que esos son los libros que en, en mi juventud recuerdo muy bien. Pero ahora de, ya de adulta puedo referirte eh, El Caballo de Oro de Juan David Morgan. Y me gustan todos los libros que comenten la historia de Panamá porque siento que como panameña nunca voy a, a terminar de aprender todas las cosas que ocurrieron en nuestro país hace tanto tiempo. Y definitivamente que también tengo que reconocer que una de mis primeras lecturas, eh, cuando empecé el club de lectura, fueron los libros también de la profesora Rosemary Tapia, eh, narrativa que siempre tiene como un aprendizaje, una lección eh, uno de los primeros libros que tuve de, de Rosemary eh, mi, mi niña bella también leímos el de la corrupción eh, Perdóneme si no me acuerdo el, el título exacto pero era, era el tema de la corrupción y otro de la salud que ese me impactó mucho porque el, el sistema de salud eh, es muy frágil en Panamá, entonces eh, yo puedo mencionar a Rosemary también puedo mencionar eh, bueno, hay muchos escritores panameños y eso es algo que también he disfrutado ahora como lectora con el club de lectura porque me he leído tantos escritores panameños y en Panamá de verdad que hay un ramillete de, de talentos y, y eso me hace sentir muy, muy afortunada porque si ves mi biblioteca ahorita mismo hay un 80% de libros de escritores panameños y bueno, eso es lo que te puedo contestar por ahora. Sí, bien interesante porque realmente de unos años para acá, eh, la literatura en Panamá pues, eh, ha avanzado. La señora Rosmery tiene muchos años y es una impulsadora total de, de, de lo que es la escritura y la literatura en Panamá. Pero quería, Katia, en el caso tuyo que tú como lectora y que tienes el club de lectura eh, y has leído tantos libros, tantos libros, el género que a ti más te apasiona o que más te llama la atención, ¿cuál es? O sea, dentro de la novela, ¿qué tipo de, de, de, de, tipo de novelas, más o menos, son las, o es la que más te gusta? Bueno, eh, he leído de todo, pero mi corazón se, se apachurra un poco cuando leo mucho de historia en cuanto a temas eh, de guerra, eh, en cuanto a temas de, de esas héroes anónimas, cuando se destaca el papel de la mujer, que no es conocida, que hizo algo, pero la historia me permite saber quién fue ella. Eh, me gusta mucho el romance. Soy, todavía creo en. Casualmente les puedo compartir que estoy leyendo ahorita el libro Fugitivos Salvajes, no, Fugitivos del Paisaje, perdón. Fugitivos del Paisaje, que es de Juan David Morgan, que me lleva a, al Chiriquí de, de, de, de, de a inicios del siglo XX de cómo era nuestra provincia en ese entonces, y tiene mucha poesía, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese tema histórico, conocer más a Panamá, el romance, y también sea el suspenso. Sí, bastante, bastante variado, Katia, muy, muy variado. Eh, a mí me encanta también el romance. De la ciudad de Rosmería, ahora que mencionaste los libros, pues hay un libro que sí me impactó bastante, ahora que ya la, que la tenemos aquí y es Mujeres en Fuga, ¿no? Eh, del, de los libros o de tu libro, vamos a, a entrar un poquitito en la materia de tu libro porque nos interesa conocerte un poquito como, como escritora. ¿Cómo, cómo decidiste eh, ser escritora? O sea, yo sé que eso es algo de repente que no nace por... que lo dije, hoy voy a hacerlo, sino que eso viene como con el tiempo, es lo que me imagino, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa, esa transición? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste como escritora? Sí, en cuanto a cómo inicié, bueno, yo, yo todo, todo lo resolvía escribiendo. Por ejemplo, si me sentía mal o quería controlar mis emociones, me ponía a escribir algo positivo, ¿no? Eh, tenía mis diarios. Eh, siempre era la seleccionada para escribir las cartas. Bueno, Katia va a escribir la carta... Hay que redactar, Katia, eh, y siempre se me dio fácil redactar. En una carta yo tomaba, quizás si otra persona tomaba un poquito, yo en cinco minutos tenía la carta hecha. O sea, siempre me gustó escribir. Después empecé con artículos en el periódico sobre temas que yo domino, por ejemplo, eh, administración del tiempo, servicio al cliente, temas administrativos. Y ahí me fui y de repente pensé, bueno, vamos a hacer historias cortas, y ahí me... Y yo las tenía todas en mi computadora, ahí guardadas. Pero eh, mi esposo me decía: Bueno, Katia, si tú quieres escribir, no solamente es decirlo y tenerlo allí guardado, tienes que sentarte, organizarte y tomarlo ya como una meta para que ese libro sea publicado. Porque yo siempre veía las ferias del libro año tras año y yo siempre y yo decía: ¡Wow, qué bien! Un escritor nuevo, qué bien un libro nuevo, pero en mi caso, como que no me había puesto esa meta como, como quien dice de verdad. Y el año pasado, estando en casa, eh, realmente con todo lo que me estaba pasando, decidí sentarme y estructurar lo que iba o lo que quería publicar. Y ahí tomé esa decisión de hacer ese libro que tenía pendiente. Entregar el libro, tu primer libro y lo tuviste entre tus manos, ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron las emociones que te invadieron? Bueno, yo me alegro tanto que nuestra querida compañera Erika Sánchez de Gato Azul esté aquí, porque ella fue la que me entregó mi libro. O sea, ella es la testigo de cuando Ay. ella me dio el libro en mis manos. Bueno. Yo, yo, lo, yo lo tocaba, lo miraba, veía sus páginas, o sea, no me, no me cansaba de verlo, yo dije, esto es mío, esto, esto lo escribí yo, sí, aquí dice Katia Arjona, sí. O sea, yo estaba como asimilando que ya lo tenía en mis manos, algo que siempre lo tenía aquí en la mente. Así que me sentía feliz y me sentía muy feliz, me siento, y todavía lo miro y digo, sí, lo logré, lo logré. Así que, este... Eh, me sentía muy muy feliz, como cuando tú, cuando nace tu hijo o cuando nace tu hija, así nació este hijo literario de mí, así que estaba muy feliz. Katia, otra pregunta, ¿lo tienes en formato digital? Acuérdate que los jóvenes prefieren bajarlo a una tableta o al teléfono. <risa> y En el formato digital tienes cobertura global, te leen en Alemania, en Inglaterra, en España, en México. Ah, ¿Lo tienes o estás en proceso? No, ya está en Kindle, ya está en Amazon Kindle, el que desea adquirirlo okay. puede entrar a Amazon, buscar el nombre del libro y lo puede adquirir. Voy a hacer una recomendación de mercadeo, mercadeo editorial. <risa> Cuando yo publique el video, en comentarios tú vas a poner, cómprelo con un clic y pones el enlace. Que el lector okay. solamente le dé clic y vaya a comprarlo en Amazon. Sí, Perfecto. excelente. Perfecto, anotado. Que ya sabes, <ríe> gracias, señora Rosemary. Sí, mira, ahora que la señora Rosemary te preguntó sobre cómo, cómo fue eso cuando te entregaron el libro, cuando tú empezaste, con son 30 historias, y en estos momentos tan que todavía nos hemos pasado, porque todavía estamos en, esta, en este tema del COVID, eh, momentos difíciles. Cuando empezaste, ya tú habías, ya tenías, cuando tomaste la decisión de, de, de la publicación, ya tú tenías adelantado. Antes de, de eso, varias historias o todas fueron las escribiste durante, durante el tiempo del, del COVID? La, la gran mayoría, por, des, por no decir todas, yo, todas fueron escritas el año pasado eh, porque quería sentirme con, con situaciones recientes. Okay. Eh, eh, así que todas las escribí por casi dos a tres meses, pero yo hice más de 30. De hecho, yo sigo escribiendo todos los días algo que nos ocurre, algo cotidiano, yo, yo escribo porque pienso que, y, y aquí mi, mi, la, nuestra querida profesora Rosemary nos, me dirá si no es así, que escribir se hace todos los días, porque si, si de repente haces una pausa, como que te enfrías y, y yo escribo todos los días. Pero sí, eh, yo lo que hice fue, por ejemplo, amistades eh, familiares in, impactadas con el COVID, yo les hice un relato eh, personas que estaban con situaciones muy complejas, les hice también un relato, a mis hijos, mis hijos no la pasaron muy bien el año pasado, entonces yo quería como que las mamás también leyeran lo que me pasó, para que ellas dijeran, bueno, me pasó esto, no me, lo, no me pasó lo mismo, pero fue una situación que yo en mi casa por 18 meses todos juntos, no sabíamos tampoco cómo convivir entre los cuatro, porque no era igual entre el trabajo, las clases... Y era como toda una mezcla de muchas cosas y todos teníamos la sensibilidad a flor de piel. Así que ahí salieron esos relatos. Y para los que nos están viendo, el libro de historias para compartir un café son 30 relatos, pero son relatos que es de la vida cotidiana, son relatos que, que, que te tocan de alguna manera y bien interesante que lo hayas escrito en, esta, en, esta, o sea, en este momento, ¿no? Y cada uno de ellos... Katia, háblanos un poquito, porque es que son varios y tampoco vamos a hacer spoiler, como quien dice del, del libro o, de, o del insight de, de cada relato, pero háblanos un poquito, por lo menos, de los tres relatos en general que más tú sientes que, que, o que más te llama o más te gustan del de libro, de estos 30 relatos que tienes en Historias para compartir un café. Sí. Claro, y también eh, quiero añadir que al final del libro hay unos temas, eh, temas eh, frases de temas, ah, que eso lo podemos conversar ahora. En cuanto sí. a los relatos, hay uno que se llama Más que Conectados, que me han dicho que es uno de los favoritos, porque empieza en el campo. Me gusta mucho hablar, no, no sé por qué, pero me siento identificada con el campo, la naturaleza. Creo que es porque como no estoy tanto por allá... Me gustaría estar así como en una serranía, eh, inspirarme en las montañas. Entonces, esta familia de pocos recursos, siempre el tema de que, de que la familia que vea a otra, que no, no tiene, como que no es la envidia, pero esta familia vive bien, esta familia no vive bien. Y a veces queremos, o decíamos lo que lo, la familia X tiene. Y no valoramos que ya somos ricos, ya somos ricos en amor, ya somos ricos porque estamos con nuestros seres queridos, pero siempre queremos más, queremos más. Y en ese afán de pedir más, olvidamos que, que nos podemos convertir en consumistas, en, en materialistas. Entonces, más que conectados, es una historia que te pone a pensar hasta qué punto llega nuestro, que, nuestro deseo de querer cosas materiales y olvidarnos del verdadero amor hacia nuestros seres queridos. Hasta tal punto que el sacrificio hace que haya consecuencias eh, un poquito tristes. ¿no? Entonces se llama más que conectados. Otro se llama dulces palabras. Cómo las palabras en un momento oportuno hace que tus miedos desaparezcan. Eh, siempre sabemos que tenemos miedo a algo. Que tenemos miedo a las agujas o miedo a los insectos. Pero si alguien que está contigo te, te habla bien o te, te alienta con esas dulces palabras, puede hacer la diferencia. Y otro se llama Feliz Cumpleaños, que se trata del nacimiento de mi hija Camila eh, y cómo el nacimiento de ella cambió totalmente nuestros hábitos y nuestra rutina. eso tiene mucha jocosidad. Eh, así que bueno, hay muchas cosas de mi, mías personales y otras de de personas que se acercaban a mí, me comentaban su, sus relatos, sus historias. Hay otro, me pediste tres, voy a mencionar uno más, uno que se llama No es mi nombre o No soy mi nombre. Eh, nos dejamos llevar por el nombre de las personas, porque si es diferente o es extraño, empezamos a burlarnos de la persona y ni siquiera investigamos si esa persona cómo es, cómo es su personalidad y por qué lleva ese nombre. A veces no nos preocupamos por pronunciarlo bien, solamente como que nos reímos. Entonces esa, ese relato tiene que ver con lo, como que no soy solo mi nombre, soy más que eso. Cuando uno inicia, te dan tu primer libro, en ocasiones es difícil sentirse que uno es escritor. No obstante, desde que tienes tu primer libro y tienes tu primer lector, ya eres escritor. yo recuerdo que a mí mi sobrino Rodolfo me entregó unas tarjetas al día siguiente que me entregaron el libro que decía Rosemary Tapia escritora y cuando yo contemplé la tarjeta dije ¿por qué no? ya leyeron mi novela, ya me entregaron mi novela, culminé el proyecto la única manera de seguir escribiendo es sentirme escritora y al día siguiente de tener mi libro, que ya lo habían leído varias personas que lo estaban esperando yo dije, soy escritora y cuando me decían, ¿cuál es la profesión? yo me decía, me retiré, jubilada porque escritora? y una de las chicas en un consultorio me dice, la, es la profesión de verdad Digo, ¿y tú crees que ser escritora no es una profesión de verdad? Intenta escribir un libro para que veas. Se lo dije así porque me molestó. Pero es lo primordial para seguir escribiendo. Sentirte desde que tienes el libro en tus manos, escritora. Y mandar a hacer tu tarjeta donde no diga eh, gerente de tal, de, escritora. Esa es mi recomendación. ¿Te sientes escritora? Es la pregunta. Sí, me siento escritora porque yo sé que usted me lo dijo, yo me tengo que repetir, yo soy escritora, es cierto. Y me ha impactado mucho que yo pensé que le iba a llegar a un público adulto, pero le he llegado a jóvenes de 10 años, 11 años. Y, y lo último que me impactó fue que una niña como de 10 años, eh, en su materia de, de sociales, tuvo que escoger una persona famosa de la comunidad. Y me escogió a mí eh, como una nueva escritora. Entonces, yo creo que nosotros no nos damos cuenta, pero sí estamos haciendo algo positivo e influyendo a otros con el habernos atrevido a escribir. Así que me siento contenta de que esté llegando estas lecturas a gente joven también. Sin embargo, a mí, yo no digo, me, cuando me haces escritora, digo, dime Rosemary o dime Rose, no me pongas título. Ya yo me siento escritora desde mi primer libro. Así que cuando me dicen que escritora, digo Rose, Rosemary, porque yo desde el primer momento fue una cosa cuesta trabajo, quiero que sepa. Cuando te pregunto usted a qué se dedica, tú dices la profesión inicial, ah, que yo era de mercadeo, que yo era de tal, que... No, escritora. Así, escritora. Es algo que es imperativo. Para que continúes escribiendo. Pero, Román, quisiera hacer una pregunta. ¿Usted siente la misma emoción al recibir su libro desde el primer momento que recibe el primero hasta el.? Hasta el, el, tiene más de 20, el, 20 libros. De los yo libros tengo que 25, y sin embargo, uh -huh. cuando yo pongo el punto final en el manuscrito, yo siento una felicidad inmensa, porque aunque tenga 50 libros, tú no sabes si ese proyecto, si ese libro que estás desarrollando lo vas a poder terminar. Y cuando me traen el libro nuevo, es la misma felicidad que con Caminos y Encuentros. Me entregaron la burbuja invisible, la misma sensación de felicidad y realización que con Caminos y Encuentros. ahora que ustedes... De eso hay una frase dentro de las frases que tienes al final del libro, Katia, que esta frase me gustó, yo creo que esta frase sí es tuya, ¿no? Celebra tus propias victorias porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas. Y, y es así, es así. Esa, esa la rescaté de, de casualmente de, de, de este libro. Ah, digo, o sea, conlleva mucha soledad. O sea, tú cuando estás escribiendo estás solo, estás sola. Eso es parte del sacrificio que y ser en la frase esa, totalmente de acuerdo. Y, y casualmente, eh, sobre el tema de cómo escribir, eh, cada escritor tiene, tiene su forma y, y, y la manera en que se prepara el ambiente. ¿Cómo Katia Arjona prepara o cómo preparaste ese ambiente? Yo sé que también, también, de repente tienen manías o cosas que les gustan tener a mano, o hacer, o tomar, lo que sea, ¿Cómo Katia Arjona preparó ese ambiente o cómo lo prepara para escribir? ¿Qué es lo que tiene a mano, Katia, para, para empezar a crear? Sí, yo soy un poquito de la vieja escuela porque eh, siento que me, me inspiro más cuando escribo a mano. Muchas de las cosas que escribo todavía las escribo a mano. No sé por qué, no es, para mí no es lo mismo teclear, que escribir a mano, eh, y muchas de las cosas que se me ocurren todas son escritas a mano, así que tengo esa, todavía tengo esa manía. no eh, Busco mi espacio, eh, rescatando lo que dijo Rosemary, sí, hay que estar como a solas, cero distracciones. Me gusta escribir más en la noche, eh, en mi espacio personal, eh, todo en silencio, y ya sea con un cafecito al lado, que me gusta mucho el café, o con una copa de vino, que me acompañe. Eh, y simplemente eh, pienso en algo, que, en, en algo que quizás vi hoy, conversé con alguien hoy. Siempre hay algo que tú puedes convertirlo. Eh, todo está, como dijo un escritor por allí, todo está escrito, todo está hecho. Pero tú puedes darle otro giro, tú le puedes dar otra connotación. Así que no tengo muchas mañas, pero sí tengo que estar a sola, concentrada, tomándome un café o una copa de vino con mi pluma. Y eso sí, haber leído antes, porque sí me gusta leer antes de escribir. Eso me recarga un poco. Eh, la lectura me ayuda a, a, a pensar mejor. Esto tu manera de, pre de prepararte. Eh, tu libro tiene ilustraciones. Esto es importante que lo, que lo sepan. El libro de, de Katy, Historias para compartir un café, tiene ilustraciones. Cuéntanos un poquito sobre, sobre esta creación de las ilustraciones eh, y cómo decidieron o escogieron cada una de las que están en, en el libro. Bueno, y quién sí, las sí, la... hizo, que es lo más importante también. Exacto, eso es muy, lo más importante quién las hizo eh, por ejemplo, esto que está aquí la verdad es que ahora viéndolo bien, yo pienso que me costó un poco escoger qué relatos iba a ilustrar, porque si fuera por mí, los hubiera ilustrado todos, esta es mi hija allí eh, en sus clases virtuales que realmente fueron un reto y todavía lo siguen siendo eh, sí. entonces yo aquí con mi compañera Erika de Gato Azul, que es la que hizo las ilustraciones del libro, eh, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál cojo Porque yo quisiera ilustrar todos los relatos, pero sí tuve que escoger los que yo sentía que podía como llegar más a conectar con el dibujo, y el primer relato se llama al son, Bailar al son de las pesas, entonces, ese, ese relato eh, es bastante, tiene una gran reflexión. Para los que nos gusta bailar, eh, a veces no, no es fácil bailar con un peso encima, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo, como que hice la reflexión de que entre más peso le pongas a tu vida, también te retas a ser mejor. Y, y, y, y las cosas, cuando tú crees que tú dominas algo y ya lo tienes, ¡ay, ah, yo tengo esto dominado! pero cuando le pones un poquito de peso acá, un poquito de peso acá, o haces algo diferente, entonces ya empiezas a retarte, y así puse que hay que retarse en la vida, poniéndose un peso adicional y no estar siempre en la zona de confort. Eh, no sé si Erika quiera complementar, pero con Erika trabajé muy bien de la mano, ella captó muy bien mis ideas, eh, me hizo a mi hijo tal como, como es, eh, me hizo a mí, a mi esposo, ella de verdad que captó la, el mensaje muy bien y trabajé excelente con ella, una, una muchacha joven muy talentosa y bueno, no sé si ella como comentar algo. Erika es de Gato Azul, está aquí conectada con nosotros y es la ilustradora del libro eh, Historias para Compartir un Café. Hola, buenas tardes, gracias. Eh, es todo un honor aquí poder compartir un rato con ustedes, poder aprender tanto eh, de, de toda esta comunidad literaria. Trabajar con Katia, siempre lo digo, fue muy fácil porque es una persona muy creativa y, y sus relatos, eh, eh, fue muy fácil ilustrarlos, eh, tuvimos las ideas iniciales, se hacían los bocetos y y lo más complicado creo que fue lo que mencionó, escoger qué relatos se iban a ilustrar. Eh, eh, el libro unos relatos super creativos y, y espectaculares, así que eh. fascinada por, por hacer las ilustraciones, por mostrárselas. E incluso ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que ella sabe que tempranito en la mañana ya, ya estamos trabajando en esto. Porque, porque es un gusto, es un gusto y un placer trabajar con, con personas tan creativas. Gracias. Quiero, quiero añadir, eh, gracias Erika, que el, el, la categoría que nosotros ganamos sobre historietas, que tenía que ver con los valores, eh, Erika me acompañó a hacer la ilustración, yo hice eh, el cuento que tenía que ver con el valor de la solidaridad, ella me acompañó en la ilustración, así que para que vean pues qué bonito es cuando se conectan estos proyectos, tanto la literatura, el dibujo y muchas otras ideas para hacer resultados que, que yo creo que llegan a, a otras personas. ¿Y sabes algo importante de tu libro, Katia? Es que te trae mensajes. Y creo que eso es parte de, de, de lo que rescatamos de, de la literatura y de los libros y son los mensajes que nos, que nos dejan. Hay, hay algo, hay una, una, una, uno de los relatos que yo creo que nos cae a ti y a mí en este momento que tenemos un café pendiente. <risa> tenemos un café pendiente. Háblanos, ese, ese relato es muy, muy interesante y muy bonito eh, el mensaje que trae y creo que si lo compartes aquí con los que nos están viendo sería muy importante y ya también van a saber más o menos de qué trata alguno de los relatos de, de, de tu libro, ¿no? Es un mensaje realmente. Sí, bueno, gracias. Sí, yo, yo siempre... Creo que es uno de los cuentos también más gustados, eh, como me gusta mucho el café y siempre el café es como la excusa o el té, para algunos les gusta más el té, pero yo digo bueno, vamos a tomarnos un café, pero es una excusa para conversar, para vernos, para ponernos, a actualizarnos en nuestros temas y eh, yo quise hacer ese relato para recordar a, a mi amigo que ya no está eh, porque partió por el tema del covid pero como digo, eh, el último WhatsApp que yo tengo de él en mi celular decía, bueno, ¿cuándo nos vamos a encontrar a tomarnos este café? Y sí, pronto, vamos a tomarnos, sí, el café pendiente, pero eh, lamentablemente él, él se enfermó, eh, falleció y, y me queda la reflexión de que a veces dejamos muchas cosas en el tintero y no la ejecutamos porque estamos muy apurados o estamos muy estresados o, o el tiempo nos, nos abruma. Pero sí tenemos que sacar ese, ese momento para hacer la llamada, para conversar y para tomarnos el café. Porque uno no sabe hasta qué día estamos eh, vivos. Así que eh, ese, ese, ese relato tocó a muchas personas y yo creo que ahí eh, Rigoberto, porque él se llamaba Rigoberto, eh, queda siempre en el, en recordado a través de ese relato pues. ahí va a vivir con ese relato Sí, de verdad que es un libro bastante completo, 30 relatos al final lo de las frases, eh, algunas frases son frases de escritores y otras son frases tuyas, Mencionanos algo sobre, sobre el, las frases que nos colocas aquí al final del libro Algo sobre ese relato de un café pendiente que, que sí, es uno de los favoritos definitivamente porque toca toca el alma ahí nos recuerda que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy Exacto. y cuando estábamos escogiendo las ilustraciones creo que fue uno de los que teníamos la duda eh, pero que al final se escogió porque de es tan emotivo tan lindo y creo que le arrancó unas cuantas lágrimas a, o, o le ha arrancado unas cuantas lágrimas a muchos lectores sí la, la ilustración es definitivamente que es muy gráfica, porque es el, esta persona que está en una mesa y está sola, y ese relato de verdad que, que ha sido, yo he escuchado también en otras entrevistas que te han hecho, y creo que, exacto, que ha sido uno de los relatos que más ha tocado a las personas dentro de este libro, Un café pendiente. Cuéntanos entonces, eh, Katia, un poquito, gracias Erika, sobre las frases que tienes acá en el libro para entonces irnos a hablar un poco, que ya estamos como quien dice en la recta final, eh, para, para hablar un poco sobre eh, ya la parte de la comunidad literaria. Háblanos un poco de las frases del, del libro. Ajá, las frases, bueno... Eh... Yo siempre he sido fiel creyente de las frases, eh, porque por ejemplo, cuando vas a decir alguna conferencia, alguna charla, o quieres hablar con un grupo de trabajo, una, una frase adecuada en el momento oportuno, es muy, te da ese impulso, esa energía, una frase positiva, de, con fuerza, es lo que a veces necesitamos, porque se te queda como en la mente, en el subconsciente, sí, tengo que hacer esto. Y, y frases cortas, pero que dicen mucho y que te pueden dar ese empujón que necesitas. Entonces, yo, como soy amante de ellas, me gustan mucho las citas citables. Eh, los que han leído el Reader Digest. ¿Usted, usted las leyó, profesora? ¿Un pues no. Las elecciones. La revista. Ah, sí, sí, cómo no, cómo no, sí. Esas tenían sus citas. Bueno, estas frases yo las escogí por temas hay de música, curiosas, entonces si tú quieres decirle a alguien una frase para subirle ese ánimo, buscas el tema y hay otras cosas de café, de vinos, entonces es como para, para darle, regalarle, aunque tú dices a veces, ay yo no tengo nada que regalarte, no, tú puedes regalar un saludo, una sonrisa y una frase, una frase y va a ser un mejor regalo y eso va a llenar que cualquier otra cosa material. Y sí, aquí tú frases clásicas, frases de café a mí me gustaron mucho las frases tuyas y una de las frases eh, que rescato es un lo siento aleja días de distancia innecesaria Porque a veces por, solamente por el hecho de una no comunicación las personas se, se separan pero tienes aquí las frases tuyas pues me gustaron muchísimo son nueve ¿no frases, algunas las que tienes acá y el libro cierra muy bonito con, con, eso, con las frases que mencionas, de escritores, de películas, frases de, de líderes. Eh, y bien dices tú que cuando estamos en un, una conversación, con un ejemplo, o si tienes que hablar al público, o estás en una reunión, casi siempre se citan las frases. Y esto es bastante completo, tu libro, historias para compartir un café. Así que ya sabemos, Katia, como dijo la señora Rosemary, cuando suban el video pues ya les pones el enlace abajo para que puedan irse directo a Kindle para eso. Y ahora yéndonos un poco a la Katia, a la Katia de literaria, que hemos, tú y yo hemos compartido actividades eh, literarias, hemos compartido, eh, pertenecemos a una sociedad literaria, eh, háblanos un poco de eso, de cómo ha sido tu, tu interacción con la comunidad literaria en Panamá y las actividades que has realizado. Esto, esto también ha sido muy hermoso porque en tres años he conocido muchas cuentas, eh, muchas personas que uno piensa, no, que no hay mucha gente preocupada para que la lectura llegue a más personas, No, sí hay una comunidad. Eh, yo lo que he hecho, por ejemplo, estamos tú y yo en, una, en un grupo que se llama Sociedad Cultural de Lectores de Lección, hemos eh, ido a, al, a la estación del metro, hemos dejado libros, también hemos eh, entrevistado a muchos escritores, Hemos conocido eh, muchas personas que les encanta escribir y les encanta leer. Eh, también hemos hecho intercambio de libros. So, soy fiel creyente de que los intercambios de libros también son muy positivos porque eh, puedes intercambiar un libro con otra persona y así se pueden ir, eh, intercambiar opiniones, comentarios. Hemos estado eh, en centros comerciales eh, promoviendo a, a los escritores nuevos. Creo que hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho donaciones a librerías. A bibliotecas, y, es correcto. A bibliotecas. Hemos entrevistado personas amantes de la, de la lectura y de los libros. Y hay, hay, el escritor, el, el, el señor que tenía más de 5.000 libros en su casa, ah, sí. para mí eso fue una experiencia. Y ese señor se volvió como la biblioteca humana porque todo el mundo va a su casa a consultar, casi más de 30 años eh, con su biblioteca en casa. Eh, he tenido momentos hermosos y he hecho conexiones eh, espléndidas. Y bueno, Rosemary Tapia es un ejemplo que desde que nos conectamos la primera vez no hemos dejado de estar en contacto, si bien es cierto, no físicamente, pero compartimos muchas cosas que, que nos apasionan y qué, qué felicidad que hoy esté yo en su programa. Muchas gracias. Encantada. Sí, de verdad que ha sido, ha sido este, este esta interacción de la comunidad literaria ha sido muy bonita. Eh, este último año, con a mucha gente el COVID de repente nos, nos separó eh, personalmente y físicamente, pero eh, sí hubo algo, y es que las, con las redes sociales y esto que estamos haciendo nosotros ahora, eh, nos, acercó, nos acercó bastante, nos comunicamos, nos vemos, ya llegará el momento de nuevo que estaremos bien presencial todos, pero, pero nos ha ayudado bastante, creo que en el caso de nosotras dos, con el tema de la Sociedad Cultural de Lectores en Acción, que es un grupo de Bookstagramers que son amantes de la literatura, nos ha ayudado bastante. Katia, eh, tú mencionaste al señor de, de los lib 5.000 libros, eh, creo que tú le hiciste la entrevista, eh, nada más para que menciones aquí dónde vive el señor, en Chorrera. El, Rodríguez, el señor Rodríguez vive en la Chorrera, es un señor que él eh, está ya rejubilado, pero toda su vida ha coleccionado libros, eh, de esos libros que ya no se ven. Y, por ejemplo, él me mostró el libro Azul, que tiene que ver con la historia de Panamá es una biblioteca y las personas eh, van y consultan los libros de él eh, tiene tiene una colección gigantesca de todos los géneros y tiene su codificación o sea él va abre la gaveta y tiene los códigos según la letra los números o sea todo está clasificado es una cosa impresionante pero no no es para uso de él él lo comparte con los demás y eso es lo hermoso o sea que cualquiera visitarlo, eh, no, no, en Panamá no creo que haya tantas personas que tengan una biblioteca de ese tamaño, ¿no? Así que para, sería interesante pues irlo a visitar y conocer, ¿no? Eh, Katia Arjona, ¿qué proyectos tienes a futuro, actuales y a futuro en cuanto a lo que es la literatura y como escritora? Bueno, actualmente estoy escribiendo, eh, Erika, de Gato Azul, me ha estado apoyando en algunas de las ilustraciones y queremos hacer un proyecto juntas porque me parece que ella tiene un talento con el dibujo porque yo siento que ahora no solamente es leer, también la parte visual es muy importante, hacer esa conexión de las letras con lo visual para, para captar más, más público, entre más chico, mejor. Entonces sigo participando en, en relatos, en, en retos, en concursos, en lo que yo pueda. Por el momento es lo que estoy haciendo y a futuro quiero empezar eh, una novela eh, corta. Eh, si quisiera tomar alguna algún taller, estoy viendo algún taller para capacitarme un poco en novela, porque aunque me apasiona el cuento, sé que la novela tiene tiene hilos conductores distintos, una estructura diferente. Y quiero hacerlo de algún personaje anónimo de la historia, ¿no? que no se conozca mucho. Me gustaría hacer eso a futuro. ¿Quieres eh, hacer una novela histórica? Un poco histórica. Sí, ¿no? con, con algún personaje de la historia que quizás no, no sea muy conocido. Tú sabes que siempre hay esos héroes anónimos. ¿Tú investigas en tu familia para ver si encuentras ese héroe o heroína mm. anónimo? Sería interesante. Sí, tienes razón. Así mismo. Eh, ¿Algún, sí, algún familiar? Sí, lo encuentras, te aseguro que lo encuentras. Ya te, ya te dio la charla, una... Otra cosa: hay muchos sí. libros en Amazon de creación literaria. Cómo se hace una novela, cómo se cuenta una historia, mm -hmm. cómo estructurar una historia. Tú entras a mi página web www.rosetapia.com en tutorial. Yo recomiendo esos libros. Y tú puedes comprar a muy bajo precio eh, porque lo puedes bajar en la, en la tableta. Está mucho más económico y puedes ver cómo se forma un personaje, cómo se estructura una novela, cómo se inicia una novela, cómo se cuenta una historia. Todo eso te ayuda muchísimo. Ah, perfecto. Vamos a ir para allá. Algo que, no hemos, que lo mencionaste por encima, pero no hemos ahondado mucho, es tu familia. ¿Qué piensa yo, yo, yo sé porque los conozco y sé que te apoyan muchísimo, pero cuando empezaste con, como escritora el año pasado con todo esto, y aparte antes cuando hiciste lo de la creación del de Club de Casalectores, ¿qué, ¿qué piensa tu familia sobre toda esta actividad literaria que tú estás llevando a cabo? ¿Cómo interactúan contigo en cuanto a eso? Bueno, mi Chicos, adolescentes, eh, ellos están muy contentos, me dicen que están orgullosos. A veces, como estoy en tantos eventos literarios, me dicen, ay mamá, se te subió la fama. Eh, digo, broma de ellos, ¿no? Pero eh, lo bonito de esto es que mi hija, eh, de alguna manera, está como más cercana a los libros ahora, la veo que, mamá, me gusta este libro, estamos como más conectadas con el tema de la, de la literatura. Y mi hijo me sigue a los pasos en cuanto a lo que hago, siempre me apoyan, porque si no fuera por ellos, yo de verdad no no haría ni la mitad de lo que hago hoy día. Así que me siento feliz que me den la mano y, y me permitan vivir este sueño que tenía pendiente. comentaba a la licenciada que, que cómo hacía, que me contara el secreto, porque tenemos a Katia eh, llevando el Club de Casa Lectura, tenemos a Katia en entrevistas, tenemos a Katia presentando... En, su libro, participando, apoyando a toda esta comunidad. Y, y yo le decía, wow, ¿cómo Katia se parten tantos pedacitos para estar donde está <ríe> y cómo lo logra? O sea, ¿cómo su familia eh, se compenetra con eso? Como usted le preguntó, porque es bastante difícil. Trabajamos, eh, hacemos. Todas estas cosas aparte, las tareas del hogar, los hijos. Entonces, es un secreto que tiene guardado. Katia, revelanos el secreto. Yo, yo creo que le estoy dejando a ellos un legado de que a veces no solamente es dedicarse a una sola cosa. Eh, mi hija también tiene muchas actividades extracurriculares y, y, y la vida es así. La vida tienes que tener, manejar varias cosas a la vez. Pero, pero enfocarte también en lo, en lo que realmente es importante, pero no hacerlo sola sino que ellos sean parte de tus actividades, que sean parte de lo que haces. Yo creo que ese es el éxito. Esa muchas gracias. Muchas gracias, Rosemary, encantada y feliz de compartir este espacio con usted, que da el ejemplo y nos inspira a cada uno. Gracias, Excel, por haberme presentado y moderado. Sigamos eh, compartiendo estas buenas noticias con los demás. Y gracias, Erika, por estar conmigo. Gracias, Diva. Y gracias a todos. Y nos vemos en otro evento literario. Igual, Katia, te agradezco mucho por, por tu confianza de que pudiera hacer esta entrevista contigo. A la señora Rosemary, que la aprecio mucho y que le tengo muchísimo respeto en toda su actividad literaria. A los que se han conectado y que nos van a ver en este video, pues a todos, eh, muchísimas gracias y esperamos que pues, sigan leyendo. Si yo quiero invitarlos para el próximo mes, Literatura Infantil, Herminia Peña, miembro del de programa sociocultural Siembra de Lectores, el próximo mes. Un fuerte abrazo y a todos los que están en las redes sociales, gracias.